Imagínate que justo estás, está aburrido el partido, estás mandando un audio sí. y, y pasa ahí. a ver y <risa> llega Messi. Messi, todo bien en tu casa. Mira, te hago una pregunta. Eh, ¿Vos tendrás para prestarme por un par de horas un cable de iPhone? Un cable solo, cargador <risa> yo tengo acá. Si tenés cargador un cable mejor era, en oye. tu casa eh, para iPhone. Este, bueno, espero el mensaje. Pues, era Yo me dije que iba muy mal doctora. después no, no. de eso Digo, ¿qué le pasó? ¿Sí? Quedó bien Un vecino le estaba pidiendo a su vecina sí, Un sí, sí, cable sí. de cargador porque no tenía sí. Le estaba dando toda la explicación Cuando de repente Llegando, y, la y, sí. y la verdad es que eh, eh. Pasan estas cosas que van a quedar para el recuerdo